Hola, niño y niña craneana que nos estás viendo. Nosotros somos Cranion, el poder del rock. El único del ingeniero Rodríguez. Caso. <risa> y algo que les quiere decir Carlita desde muy dentro de su corazón. Les queremos contar sobre una canción nueva. Ya estaba cuando yo llegué, pero pues les van a contar de qué trata. trata de todo lo culebra y feo que está viviendo este país y el mundo, ¿eh? Pero bueno, nosotros somos Mexique y esta habla de lo que está pasando aquí, muy piñatón, pero también habla de la solución. Sí, es una rolita con un poquito de tema de protesta y sobre todo aportando un poco de, del punto de vista que tenemos nosotros respecto al problema social que tenemos aquí en nuestro país. Es una canción que ya tiene sus años, la tenemos guardada en el rol de los recuerdos pero la rescatamos, la arreglamos quedó bien chida fenomenal no, así lo es, estate pendiente amigo ucraniano para que la escuches dentro de muy poco tiempo la rola se llama la procesión como bien lo dijo el Toño Habla de problemas sociales, porque si hay violencia, si hay pobreza, también hay riquezas desmedidas y exageradas, eso también es un problema social, creo que la gente que se desvive también por poseer demasiado algo tampoco está muy bien en su coquito, y de eso habla esta rola, no se la pierdan, se llama La procesión, la vamos a estrenar muy pronto. Ya estamos trabajando en el guión para el video. Vamos a enflacar al tipo unos kilos porque va a salir de niño de diafra, ¿eh? <risa> Y bueno, no se la pierdan, niños. Pronto lo vamos a estrenar. Estén pendientes, estén muy pendientes. Porque nosotros somos Craneon, el, el poder, poder el rock. No.